Pues le damos ya las buenas noches a Mario Martínez, que nos acompaña como cada martes y que yo todavía le tengo que felicitar el 2013. Mario, ¿qué tal? Así es, que todavía no hemos coincidido. <risa> buenas no noches. visto aquí en, en la 8. Buenas noches. ¿Qué okay. tal estás? ¿Qué tal las vacaciones? Bien, bien. bien. Muy, muy ajetreadas de folclore, que es lo que interesa. Y bien, pues una vez más aquí ya a darle caña al 2013. Exactamente. Y empezamos fuerte, ¿eh? porque sé que la semana pasada estuvisteis repasando bueno pues todas las mascaradas que hubo en la, en la provincia. Y hoy tenemos que hablar de un homenaje que se le ha hecho en Madrid a un folclorista de aquí de Zamora, eh, a título póstumo, y que se llama Isauro Manzano. ¿Quién es Isauro Manzano? Así es, pues en San Sebastián de los Reyes tuvimos dentro de un espectáculo llamado Otra de Invierno. ...la oportunidad de disfrutar de una serie de grupos... ...que tuvieron relación, una relación muy estrecha con Isauro Manzano... ...que fue un folclorista zamorano... ...que recogió eh, muchas eh, canciones... ...de las que habitualmente escuchamos en el folclore... ...y que tanto aquí en Zamora como en diversos grupos... ...como en la Comunidad de Madrid... ...pues tuvo un excelente contacto con todos ellos... ...y llevó nuestro folclore más allá de nuestra provincia. Uh -huh. Bueno, de ahí el porqué y por qué se hacía en Madrid... ...y esta noche en nuestro plato contamos con las personas... ...que nos lo van a contar fenomenal y que nos van a hablar de él pues porque por la cercanía ¿eh? porque son familia vamos a presentarles ya a Andrés Campos que es el cuñado o hermano político como dice él y ya casi que quitamos lo de político ¿no? Sí, buenas, noches. <ríe> buenas noches Andrés y Agustina Manzano que es la hermana buenas noches, buenas noches Agustina bueno contadnos cómo ha sido este fin de semana me imagino que lo primero emocionante no muy emotivo uh -huh. sobre todo muy emotivo y para nosotros pues mmm... No sabíamos que tenía, vamos, yo por lo menos no sabía que tenía tantos amigos y muy buenos amigos. ¿De dónde viene la relación de Isauro con Madrid? Pues de trabajo. Él marchó para allí a trabajar, siempre relacionado con el folclore, porque estuvo recuperando en la comunidad de Madrid, pues, pues como lo que hizo aquí, no en Zamora. Lo que pasa es que ya de los pueblos de Madrid. y Entonces cayó en la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes, y allí estuvo un tiempo recopilando y bueno, pues hasta que falleció. Claro, bueno, aunque estuvo un tiempo, estuvo un tiempo que ya no se dedicó a ello exclusivamente, pero después, mmm, luego ya se dedicaba más, mmm, más amateur quizás, sin estar a nómina, diríamos. Como estuvo al principio y mmm, después ya, pues esto, ya estuvo más por su cuenta, pero claro, relacionada con todos estos grupos que... que ...que hemos tenido la suerte yo de conocer a, ahora... ...porque a muchos yo no los conocía. Así que el viernes, bueno... Eh, ...supongo que un cúmulo de, de sensaciones... ...pero también mucha alegría, ¿no? Por saber mm, que... Pues estamos que esta muy relación. orgullosos de lo que él ha dejado... ...y aunque tenga que ser póstumo, pues... ...pues mm -hmm. bueno, pues... ...nos sentimos muy contentos. Andrés, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue ese día? Descríbenoslo así a grandes De, de mucho trajín. Sí, porque, ¿no? Porque, <risa> sí. Supongo mucho trabajo. <risa> de mucha mucho gente. trajín porque... Había que, que estar pendiente de mucha gente, había que felicitar, por, de entrada, a Pablo García Rayo, que fue el que organizó todo, que era amigo de Isauro, colaboró con él y, y cantó en algunos temas con él. Y entonces, bueno, fue un día, el sábado, muy, muy, muy, muy dinámico, muy ajetreado, pero bueno, al final estupendo y con una gran alegría, todos emocionados. Y muy buena gente, la verdad es que es verdad lo que dice Agustina, no conocíamos a tanta gente que lo conociera a Isauro, pero al final la ha dejado un pozo enorme. Y se han estado, es porque... Tanto igual, aquí como allí. Porque ha dejado ese pozo, sí, sí, que ha, sí. ha dejado un pozo enorme. Os preguntaba yo al principio que, pues eh, que, por ejemplo, qué que piezas había recogido Isauro, bueno, con más gente, no pero había formado parte de, de ese trabajo, y me decíais que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, la J y el Charro de Noé Aliste, sí. es una de las que más nos suenan, bueno, pues él fue uno de los que recogió... Esta, esta parte de nuestro folclore. Mario, sé que tenemos vídeos preparados, que vamos a ir viendo imágenes, nos vais a ir eh, contando, las recogíais ahí este fin de semana. Así es, son grabaciones de, de aquel concierto que hubo, y la verdad es que la gente que esté un poquito metida en el mundo del folclore va a ver que muchas de las personas que estuvieron en ese concierto son personas que luego en el panorama nacional e internacional eh, han sido personas muy relevantes, gente de La Musgaña, por ejemplo, eh, de tamborileros.com que hablábamos de esa página, pues son personas con las que Isauro tuvo mucho contacto y además fue, quizá, también el que desde la comunidad de Madrid nos acercó a Zamora para, para que conocieran nuestro folclore. Así que podemos decir que, entre otros, gracias a él, muchas de las canciones que hemos escuchado luego versionadas en discos de folclore, como por ejemplo grupos de la Mosgaña, fueron gracias a, a figuras como Isauro. ¿Quiénes han estado en el, en el homenaje del, del sábado? ¿Qué grupos? Porque ya nos estáis eh, dando cuenta, nos decís que incluso vosotros quedabais sorprendidos eh, como familiares, pues eso, que no, no sabíais que tenía tanto contacto con, con tanta gente y que además han querido estar, porque a veces aunque se tenga contacto eh, no se puede o bueno, o no, o no se llega, pero han querido estar allí. ¿Quiénes sí. estuvieron, pues de la, Estuvieron las asociaciones no Cabo bajo duero, que fueron aquí de Zamora, Luego estuvo también la Asociación Cultural de Música y Danza Castellana Rabel, que es de la Comunidad de Madrid, que hace folclore castellano y rondas y demás. Estuvo la Asociación de Danza Tradicional Española El, Modroño, El Madroño, que es de allí de San Sebastián de los Reyes. Estuvieron Carlos Beceiro y Jaime Muñoz de La Musgaña, eh, Juanma Sánchez y Luis Ángel Paíno. ...que es un, un, un chico que toca falte tamboril y un de Luis Ángel, es un gran constructor de instrumentos... Uh -huh. ...estuvo Salvador Cacho, que es un amigo, que fue un componente del grupo Trabazanca... ...estuvo Ayalga, que es un grupo de música, muy, son gente muy jovencita, una especie de full fusión ...de allí de San Sebastián de los Reyes, uh -huh. a los cuales él les, les dio clase... Es que ya además hasta la, la herencia, sí, ¿no? Sí, sí, eran unos chicos muy jóvenes que él iba a las escuelas a, a promocionar la música tradicional y de ahí salía esta gente jovencita. Estuvo la asociación Pedro Rodríguez el Viejo y Francisca la del Bártulo, que es una asociación cultural de ahí, de San Sebastián de los Reyes. José Luis Gutiérrez Guti, uh -huh. que fue el, el presentador moderador de aquí de Zamora y que nos, cantó, nos contó cuent, un cuento precioso. ¿Sí? Uh -huh. Estuvo Alberto Jambrina y Pablo Madrid que en principio no iban a poder asistir, pero luego hicieron el esfuerzo y ahí estuvieron también. Qué bien, qué bien. Y luego el grupo de familiares de Isauro que hicimos lo que pudimos. <risa> a que lo hicieron fenomenal, Mario. Maravilloso, la verdad es que se lo curaron mucho y, y lo disfrutaron. ¿Sí? Eso, sí. Eso sí, sobre todo disfrutarlo sí, y sí. Muchos sí, nervios, mucho. Agustina, para ese momento. Eh, yo no estaba nerviosa, la verdad, pero pero bueno, luego al final en el escenario sí. Sí, ¿verdad? Salieron un par de gallos, <risa> en la voz. Bueno, pero eso es el directo, exactamente. Algún par de confusiones en el baile también, pero bueno, bien. Eso lo notáis vosotros, porque los demás. Sí, no, pero ¿sabes qué no? pasa? Que al, a nosotros, en un grupo, como por ejemplo lo que estoy viendo ahora en pantalla, en un grupo sí que se nota menos, pero nosotros, que éramos tres Dos. y medio pues resulta que claro sí se nota pero bueno uh -huh. no pasa nada bueno lo importante era estar allí sí. y eso disfrutarlo pasarlo bien sí. todas las eh, los grupos que han acudido a este homenaje eh, estaban supongo o me corregís si no con canciones con folclore que ha recogido que contribuyó Isauro a recoger sí. Sí estuvo relacionado con ellos todos estaban relacionados con él había grupos en los que él contribuyó a recopilar por San Sebastián de los Reyes y por la Comunidad de Madrid temas musicales y había otros en los que él ayudó a subir y a seguir y, y contribuyó con, con lo que él sabía pero con todos con todos estaba estaba relacionado, estaba relacionado. Todo, con la música sí ya no a nivel personal que también sino con la música también uh -huh. con la música todo desde luego ¿Os vamos a ver en los vídeos? Sí, al final veremos, veremos a la familia también como estaban un baile. Seguro que el fallo no se ve. O sea que <risa> ahí. Pero la verdad es que sí, como cada uno de estos grupos, eh, por ejemplo, el, el componen, uno de los componentes del grupo Ayala, como bien comentaban que era un grupo muy joven, pues contaba su anécdota, ¿no? Y es que él decía que probablemente no hubiera tenido tanto contacto con Isauro, pero sí que es cierto que él recordaba como al colegio o al instituto, fue un señor con muchos cacharros, que tocaba muchos instrumentos. <ríe> Qué y gracias a eso eh, comenzó su contacto con la música tradicional y fue lo que le, le incentivó a, a seguir con la música tradicional. Así que casi inconscientemente, uh -huh. eh, uno de los grupos que estuvo allí pues, fue gracias a, a la labor de Isauro. Claro, claro. Eh, Andrés, ¿cómo era Isauro? ¿Cómo nos lo podéis describir? Pues como ya dije allí, cuando dije unas palabras a él, Sencillo y universal. Ajá, fenomenal, ¿eh? Pues sencillo y universal, universal. Y yo, para mí, sobre todo, hermano, sí. Claro, claro que porque, sí. No, pero lo digo de verdad, porque cuando... ha sido hermano cuando lo has necesitado, de mayor. Y que es, porque de niños sí. parece que, que rocen, están. pero de mayor lo ha sido. Y, y bueno, pues es lo que te queda, porque... De acuerdo que él no está, pero, pero, pero siempre está. Claro es que sí. siempre, además no va a estar nunca fuera de nosotros. No, porque, pues eso, cuando la gente se va no duele mucho, pero cuando lo seguimos recordando y siguen con eso. Sí, es nosotros, claro que pues verdad, ¿eh? sí, cuando Así pasa el dolor de, que, sí. de la sí, preciera, y ya han pasado muchos que... años y parece que no pero no no sigue muy, muy, muy sí, dentro de bien. vosotros. ¿eh? Y lo va a seguir siempre, no solo con vosotros, sino que claro. todo el trabajo que ha hecho y todo el legado que, como decíais ya, pues inconscientemente grupos que se han dedicado a eso, porque él les enseñó toda esa cacharrería como, sí. como definían y, y que les enseñó para, para que les gustase el folclore y aprendieran, no solo de Zamora, sino de otros... De otros puntos, no sé si tocaba ¿era algún instrumento Uf, todos. Pues, todos. Muchísimos, ¿no? tocaba todo tocaba la gaita de fole la dulzaina, flauta y tamboril eh, pandereta, la pandereta muy bien un virtuoso, las la cucharas, los vasos todos. el caldero todo todo tipo de por eso dice el, ni, el chico ese, bueno digo yo el niño ahora porque dijo que tenía 8 años entonces eh, un hombre con, con todos los cacharros, claro, claro. ahora por eso cuando nosotros cuando estábamos en reuniones familiares con él, siempre que siempre terminábamos tocando, cantando. decíamos que tocábamos con él en la BBC, porque siempre tocábamos en las bodas, en los bautizos y en las comuniones. Claro. <risa> eso se iba a preguntar si había tradición, sí. pues eso, de juntarse sí. a familia sí, sí, sí, y de siempre. que el folclore siempre estuviera siempre, presente. Siempre. No y con él siempre. No, no. En su boda, que estuvimos en Francia, que nos pusieron una carpa enorme, en, la, en los jardines de la casa de, de la parte de, de ella, pues todas las noches terminábamos, claro, viviendo un poquito. Claro, hombre, la sobremesa y, y tocando y, tocando, era, era y, tocando y, y bailando. Sí, La era su religión. Pero siempre, música era su religión. Sí. Es decir, estaba presente en su vida mm, cotidiana. Cotidiana. Sí. sí, de hecho, él empezó allí en Madrid y yendo a, a, a hacer recopilación. La, era, digamos, fue al principio un lazar, el lazarillo de una persona que iba por Madrid recopilando sí. uh -huh. música tradicional. Sí, y después, de José del sí después entró en, en el Centro de Estudios Tradicionales de San Sebastián de los Reyes y luego... ...he trabajado en la biblioteca pública municipal... ...de San Sebastián de los Reyes... En su, ...en su última etapa... ...entonces... ...nosotros aquí sí sabíamos un poco lo que era... ...pero no sabíamos que allí había tanta... abarcado tanto, es verdad... ...tanto había abarcado tanto y luego también... ¿no? Pues ...hasta que, pre... que no nos hemos dado cuenta luego... ...siempre estuvo en contacto con la cultura... ...bien musical o de otro tipo... ...pero fue un, un dinamizador de la cultura... ...y gracias a este homenaje... ...pues la verdad es que incluso... ...tanto la familia, ¿no?, como... ...como los que no lo conocíamos de una forma tan directa... ...pues nos hemos sorprendido de, de, de todos los apoyos... ...y de toda la gente con la que colaboró... Bueno, claro, y, sí. ...y que por supuesto, pues bueno, tanto en, en Zamora... ...como en Madrid, pues fue una persona importante... ...dentro del mundo del folclore y por supuesto de la cultura, claro. uh -huh. Y además de disfrutarla y de que fuera pues, su trabajo, su vida, etcétera... ...¿disfrutaba enseñando? Yo creo, yo creo que sí, sí bueno, pues ahí estáis ya eh sí. ahí estamos <risa> qué es lo que tocasteis luego me contáis si lo gustaba sí, enseñar si esa vale. madera de, de profesor sí porque yo creo que el, todo lo que estamos a, lo que hemos aprendido aparte de los maestros que estamos teniendo ahora donde vamos a clase <risa> Ajá, que es sí. Mario y compañía todo lo, todo esto ha sido por su culpa o sea que no esto que, nos, que sabemos bailar sabemos tocar todo es porque Incluido nos lo enseñó él, ¿no? él. Sí. Uh -huh. y enseñó a mucha más gente. De hecho, él fue profesor de la Escuela del Consorcio de Fomento Musical también. Uh -huh. Primero fue alumno con Alberto es, Jambrina. Y luego también estuvo enseñando. Fue de las primeras promociones que terminó, me demostró que era un no, hombre no aventajado y pues enseguida a formar parte de los monitores de la escuela de folclore. Así que fue uno de los primeros maestros que hubo en la, en la escuela. Bueno. Así que vocación, vocación. Eh, bueno, decíais que. ¿Ves cómo no se vio el, el fallo, Agustina? <risa> ha salido poco. <risa> <risa> ha salido poco, pero que lo habéis disfrutado, ¿no? Mucho, el momento. Mucho, mucho. Sí. ¿Qué mucho es lo que y... habéis bailado y cantado? Pues mira, mm, primero mm, pasamos por la zona de Aliste. Palazuelo de las Cuevas, eh, bailamos la Jota y el Brincao de Palazuelo de las Cuevas. Después de Villaseco, J y Charro. Uh -huh. Y también luego ya de La Carballeda. Sí, Abas y J del Tifrancisco, tocamos y bailamos. Y luego ya en Sanabria, Sanabria, subimos a Sanabria y tocamos allí una Jota y un agarrao. Ya que fueron las palabras que yo dije, que íbamos a tocar una Jota sencilla, porque él era muy sencillo. Y un garra universal, que era el mandín Carolina, que lo sabe todo el mundo, y porque él era universal. Lo bailaron mucha gente en el escenario. ¿Cómo acabó el homenaje? Después de ya este broche de oro con vosotros... ¿cómo? Casi llorando. Sí, no, <risa> supongo, supongo. Uy. Bueno, yo sí me contuve, sí. No, no lloré, me emocioné, pero no lloré, uh -huh. así que bien. Y después del homenaje, ¿hubo más...? Os contaste sí, y luego ya sabes un pica-pica. Claro, <risa> por eso, eso. Sí, primero fuimos a tomar con los maestros unas cervezas y unos vinos, con todos los maestros y todos los que actuaron allí. Y luego ya la familia nos fuimos a, a reunir ya por separado uh -huh. y hablar un poco, la familia de Madrid con la de Zamora y... Uh -huh. ...intercambiar Claro, cosas. con, su, con su, mujer su, su mujer y su Ajá. hija, claro, que están claro. allí. Que están ¿En allí en Madrid. Sí, viven ¿Sí? en... viven viviendo allí. ¿Mm -hmm. ¿Y habéis disfrutado de, de, de la nieve? Sí, pillamos, un poco de la nieve vuelta. ¿Un nevoldo? un poquito. Un poco de la nieve a la vuelta. Pillamos nieve, sí. claro bueno, eso es nada. Otro broche de oro. Claro, claro que sí. Bueno, broche blanco. Broche blanco. Nos alegramos muchísimo de que haya salido también... De que cuente con tanta gente, eh, respaldándole, aunque ya no esté, que sigan ahí, que sigan en contacto con, con vosotros y sobre todo que nos quede pues todo lo que él ha trabajado y, es lo y único que lo sigamos que... disfrutando. Eso, eso, no, eso es lo que queríamos. Es lo único que, que, que, que nos queda, claro. Pero Mayor. que es mucho, ¿eh? Hombre, por supuesto. Desde la escuela me imagino que sea un nombre, ¿no?, para, para enseñar en, la, en el consorcio. Así es, es, fue uno, pues como ya hemos comentado, de ese primer elenco de alumnos monitores, así que es, por supuesto, una, una referencia dentro de, de ese mundo y gracias a su trabajo, pues siempre va a perdurar en nuestras cabezas y a los que nos conocimos, pues en nuestros corazones. Claro que sí. Bueno, que muchísimas gracias por teneros a vos, aquí. A vosotros. Que hemos compartido un ratito. Que muy sí, bonito. que no, no sé. Se, se me ha hecho muy bien, ¿eh? A no? que sí, ¿ves? Sí. Si sí. sí. sí, es que la gente tiene miedo de pasar por aquí, pero yo no sé por qué, porque estamos aquí en compañía. tan a Pero gusto nos, Andrés vi. y yo nos ofrecimos enseguida, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, verdad. sí están dispuestos, ¿eh? Totalmente. Sí. Bueno, gracias por traernos este pedacito de ese homenaje a Isauro Manzano. Gracias a vosotros. Nosotros lo hemos conocido hoy un poquito más que queremos que, que se quede el nombre grabado y que en la escuela, por supuesto, que lo van a seguir haciendo y transmitiendo. Y nosotros conociendo un poquito más poco a poco ¿eh? de todo lo que lo que ha hecho. Gracias por venir, Andrés y Agustina. Muchas gracias, gracias a ti. Por, Enhorabuena por, por, por invitarnos. Y, y a Mario, Mario <risa> que nos ha invitado. Mario, que nos vemos, la semana, nos que vemos viene. la semana que viene. Vale. Muy bien. Pues señores, bueno. seguimos con tradición dentro de siete días.